Hey, fíjate cómo están, espero que muy bien. Y hoy nos encontramos. Ignoran ese callo, por favor Y hoy estamos en un tutorial de cómo cambiar el skin en el Minecraft más Win 7 Y Jeremia respondió que sí, así que, bueno, él fue el único Y por qué no, no hacerle caso, por qué no Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente necesitamos el Minecraft más Win 7 Y nuestro skin de Minecraft por ejemplo este es el que voy a utilizar yo Que es una skin que yo hice a mano Y bueno, lo remodelé y le puse más brillo y todo bonito y todo bonito Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Te voy a enseñar es una forma donde no haya errores ni nada de eso porque a mí me causa un error hacerlo por aquí por la carpeta aquí mismo porque aquí también es por aquí por los por los datos pero a mí me causa un error cuando abro después el Minecraft así que que lo que vamos a hacer bueno vamos a hacer la forma más segura que yo le voy a enseñar primero es ¿eh? añadir archivo o sea hay que Ponerlo como un archivo Winrar Primero Ahora vamos a esperar que se procese todo esto Bueno y si no lo saben Es que esto depende del hardware que tiene en tu computadora Así que te puede ir lento o te puede ir rápido Por ejemplo a mí me va un poquito lentico Ya que mi hardware no es tan bueno que digamos Bueno felino ya está por, por terminarse de completar el proceso Así que falta poquito Falta poquitos archivos y ya Bueno que es lo que vamos a hacer ahora Bueno vamos a cambiar el nombre Por ejemplo yo le voy a poner una ñ Ahora abrimos esto o sea abrimos el archivo burra que hicimos de este de la carpeta del Microsoft Windows 7 quitamos estos anuncios que son demasiado molestos abrimos aquí y bueno lo damos en Data Online esperen que se me abrió una ventana de, de Internet Explorer nadie que utiliza bro bueno aquí le damos en Data y aquí le damos en Skin Pack le damos en Vanilla y aquí van a cambiar su skin por ejemplo si quieren el modelo de Steve Reemplázalo por el skin de Steve Y si quiere el, el modelo del skin de, de Alex Pues reemplázalo con el skin de Alex Eso dependiendo de qué modelo quieres el skin, ¿ok? Y nuestro skin lo llamamos Steven Ahora tenemos que arrastrar nuestro skin este Llegar a la carpeta de WinRar y lo, lo arrastramos hasta aquí O sea, lo arrastramos aquí al Winrar Y le damos aquí en aceptar Bueno, ahora solo tenemos que verificar si se cambió el skin Steve Y sí, ya se cambió Quitamos el, el archivo Winrar Y extraemos el archivo ahora Ya falta poquito, ya falta poquito Y listo Bueno, ahora qué vamos a hacer pues si quieren borren este archivo WinRal Yo sí lo voy a borrar porque quiero ahorrar espacio Como dije, le tienen que cambiar el nombre a este Porque es para diferenciar estos dos archivos Porque este es el que tiene el Steve y este es nuestro skin Y bueno si quieren le cambien el nombre Yo le pongo por ejemplo Skin en Minecraft más Win7 Bueno así lo llame yo Ahora tenemos que darle clic y le damos a... Bueno, por ejemplo, yo le voy a dar primero porque yo no necesito de emular OpenGL. Así que le damos clic al Minecraft. Y bueno, como ven, aquí está nuestro hermoso skin. Por ejemplo, aquí está mi skin todo papucho. Y ya está listo para usarse. Este es el Minecraft online, así que también vale para, para los otros Minecraft. si sea offline de Opti o cualquier otro Minecraft. Tienen el mismo proceso, así que tranquilo, bro. Bueno, vamos a jugar al mundo para ver qué tal. ¡Pua! Por fin terminó de cargar A ver, vamos a ver, a ver ahora que caen las texturas Bueno, como ven, ya estamos todos joyas Y aquí está nuestra skin A ver, me voy a poner Y eh, para arriba Para que se vea, para que se aprecie mejor Y bueno, así se veía mi skin miren, miren Solo aprecio es ni aquí, bro. Y me tomó un poquito de tiempo, ¿sabes? Así que me gustaría que apoyaras este video con un gran manito arriba. Y que te suscribieras al canal. Ya que encontrarás más videos épicos de así. Pues bueno, eso ha sido todo el tuto. Recuerda que yo soy Takufelino. Y nos vemos en un nuevo video. Sayonara, fefe. Y bueno, me di cuenta que cuando estaba grabando en el Minecraft. Estaba un poco laggeado por una configuración que hice en el grabador. Así que... ¡Nache!